Chey, ¿qué pasa, brother? Si yo hoy les traigo un nuevo video de un tema que no quería tocar, pero al final sí terminé tocando. Mi canal normalmente trata de intentarles sacar una sonrisa, pero el día de hoy no va a ser así. Y si pueden, me disculpan de que el video no va a ser así como siempre, intentando sacar una sonrisa. Bueno, chicos, estoy hablando de este tema porque los afectados fueron de México. Y, la, y el país que más me ve... Me. Una cosa antes de empezar con este tema Es que no estoy buscando ningún tipo de, de, de beneficio al hablar de esto Ok chicos, este video no va a estar monetizado ni mucho menos, ok? Para que no digan que estoy buscando beneficio monetario Ok chicos, el día de ayer pasó un terremoto Bastante fuerte en México El terremoto fue 7.1 O sea, fue bastante fuerte el terremoto Y no se lo desearía que nadie viviese eso eh, Me siento muy mal por los mexicanos Que ya vivieron dos terremotos Muy fuertes ambos Entonces, chi eh, chicos mexicanos, chicas mexicanas les deseo mucha suerte y espero que no sé que todo les salga bien desearía que nadie hubiese salido herido no sé si con seguridad si alguien suscriptor o amigo de un suscriptor o, el que, o alguien que esté viendo este video haya sido afectado pero bueno chicos sean o no suscriptores conozcan o no conozcan este canal les deseo mucha suerte todos los que vivieron esa tragedia. Sé que muchos deben haber cogido rabia porque deben estar diciendo probablemente que yo no sé de lo que, de lo que pasó. Porque yo, yo no he vivido ni, en mi vida no he vivido ningún temblor. O sea, temblor sí, pero ya la palabra terremoto ya es más fuerte. Yo no he vivido ningún terremoto ni y desearía que nunca. Entonces, chicos, chicas mexicanas. Lo vuelvo a decir, espero que no les haya pasado nada. Eh, yo no he visto casi nada de estas noticias. Entonces probablemente esté bastante desinformado. Pero sé que cayeron edificios, murieron personas, hubieron muchos heridos. Entonces les deseo la más grande suerte a los mexicanos. Sinceramente siento bastante tristeza por el hecho. No puedo hacer nada porque ya lo dije, yo soy de yo vivo muy lejos y, y a la vez yo, yo no sé qué hacer, pero si tú eres de México y bueno, vives en donde pasó una tragedia de esta, te digo que es, haz lo que sea para ayudar, te lo digo. Yo no lo puedo hacer desde acá, pero si tú tienes la oportunidad, ayude a quien sea. No tan solo lo, si eres de México, pasa una tragedia en México, donde sea que estés, intenta ayudar. ¿Quién sabe que tú algún día estés en una situación así, tú pides ayuda y no te, van, y no te ayuden? Entonces, ayuda. Te ayuden o no te ayuden. En el futuro, ayudar es una cosa hermosa. Entonces, si tú eres de México y ves o conoces a alguien que pasó esta tragedia, te pido que lo ayudes como sea. No sé cómo lo hagas, pero por favor te pido que ayudes. Yo, yo no puedo hacer nada, por desgracia. Desearía poder ayudar a hacer algo, pero ahora mismo en mi mente no. No me da ninguna idea. Solo pido a la ley. Solo pido que ayuden no solo de mi parte de la parte de ustedes ok chicos tampoco me voy a alargar mucho en este video mm, ya nos vemos hasta la próxima mm, no les voy a pedir que se suscriban a este canal ni tampoco que le den like eso ya decían los si lo comparten bien si no lo comparten pues bien no les voy a pedir que comenten no les voy a pedir video no les estoy pidiendo, lo único que les pido a ustedes en este video es que ayuden a todos. Ok chicos, todos los mexicanos que hayan sido afectados por esto, les deseo la más grande suerte. Yo soy Pizza Serkraft, les deseo la más grande suerte no solo a los mexicanos, sino a todos los que estén viviendo momentos difíciles y pues...